Bien. En cuanto a su función, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia para resolver conflictos y garantizar los derechos de las personas, para así mantener y consolidar la paz social. También es el encargado de aplicar la ley al caso concreto y de este, controlar que la Constitución Nacional sea respetada en todo el país y que las normas inferiores respeten sus principios básicos convirtiéndose así en, en guardián del funcionamiento de la democracia en el marco del Estado de Derecho. Eh, según la Constitución Nacional y la Provincial, eh, la potestad jurisdiccional, es decir, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales, quienes deben actuar con independencia, imparcialidad, con consistencia y predictibilidad. Bien, en cuanto a su organización y funcionamiento, el Poder Judicial en la provincia de Neuquén es ejercido por órganos jurisdiccionales, siendo una instancia máxima el Tribunal Superior de Justicia, integrado por cinco vocales. Le siguen las cámaras de apelaciones, el Tribunal de Impugnación para el Caso del Fuero Penal, Juzga jueces de primera instancia, el Colegio de Jueces para los de Organización Moderna y jueces de paz. Se completa el sistema con el Ministerio Público Fiscal, Fiscal General, Fiscales del Caso y Fiscales Jefes y el Ministerio Público de la Defensa, Defensor General, eh, Defensores de Circunscripción, Defensores Públicos eh, del Niño y Penal del Niño. Y con eh, los funcionarios judiciales y con los de las judiciales. A los efectos de la competencia en razón eh, del territorio, la justicia letrada se divide en cinco circunscripciones judiciales la primera corresponde a los tribunales con asiento en la ciudad de Neuquén y Rincón de los Sauces. La dos a Cutralco, la tres a Zapala, la cuatro Junín San Martín de los Andes y eh, Villa de la Costura y la quinta corresponde a Chosmanal. Y respecto de la competencia en razón de la materia, la justicia se divide en fueros. El fuero civil, que comprende civil, comercial, de minería, familia, ejecutivos y laboral y el fuero penal. También existen los juzgados multifueros, como en el caso de Chosnala. Ahora eh, voy a hablar de la Oficina Judicial Civil, eh, que corresponde a la Organización Moderna del Fuero Civil. Eh, se trata de una organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional, asumiendo las funciones administrativas y las jurisdiccionales de trámite. Los seis jueces civiles, ya que desaparecen los juzgados, tienen a cargo las jurisdiccionales de fondo eh, la estructura está sustentada por principios la flexibilidad, la división de funciones eh, la flexibilidad de organización, perdón, la división de funciones la jerarquía, coordinación y control y la actuación está regida por los valores de la celeridad, la sistematización, la, división de, la, perdón, la eficiencia, la vocación de servicios, entre otros en cuanto a la finalidad, la Oficina Judicial Civil eh, tiene la función de, de prestar un servicio de justicia de calidad desde el rol que le compete y eh, su premisa principal es el trabajo en equipo. En cuanto al trabajo y forma de organización, la Oficina Judicial Civil cuenta con una directora que está encargada de dirigir la misma y del seguimiento y coordinación de las distintas áreas. Y las áreas son eh, la plataforma de atención, que es donde se concreta la atención al público, se brinda información relativa a las causas y además la tramitación de actuaciones de respuesta rápida. Los cinco despachos especializados se encargan de eh, despachos con criterio unificado y de eh, tramitar las causas conforme a derecho y según los eh, plazos legales. La unidad de supervisión, que eh, se encarga de supervisar con visión jurídica los despachos especializados y de velar eh, por la unificación de criterios. También eh, sirve de nexo entre los jueces y los despachos especializados. La oficina de gestión de audiencias, que se encarga de la gestión del proceso de audiencias desde la programación hasta su efectiva celebración. Y la oficina de casos conciliables, que se encarga de dar el marco adecuado para el tratamiento de este, las causas que les deriven los jueces, actuando conforme a los principios de comunicación directa entre las partes, neutralidad, imparcialidad, defensa del juicio, entre otros. Y por último, la administración de recursos, que se encarga de la administración de los recursos materiales y humanos eh, necesarios para el desarrollo adecuado de la oficina judicial y sirve de nexo con la macroadministración. Bien. Con respecto a la utilidad de los materiales y herramientas, primero la Constitución Nacional, la Provincial, eh, los códigos de procedimiento y la Ley Orgánica me sirven para ubicarme dentro del de contexto normativo en el que se desarrolla y conocer cómo se organiza la eh, actividad judicial en cualquier área en la que me toque trabajar. Eh, los reglamentos internos y manuales de instrucción en su caso sirve para conocer el marco de actuación en cuanto al alcance de mis derechos, eh, responsabilidades y obligaciones como empleada judicial y también eh, para el desarrollo de las tareas diarias en cualquier área en la que me toque trabajar. Eh, los instrumentos como la CEDAO, la Convención Belén de Lendo Pará, eh, la Ley 26485 y la Ley Provincial 2785 de violencia familiar me sirven para eh, Pintar un servicio de justicia con perspectiva de género en cualquier área en la que me toque trabajar, en especial las juzgadas la de familia y oficina de violencia. La aplicación obligatoria de este, instrumentos como las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y la Carta Iberoamericana de Calidad de la gestión Pública eh, me sirven para tener pautas claras eh, acerca del eh, trato de calidad y de la atención del usuario que cada acción mía, eh, como empleada judicial, amplio o disminuye el acceso a la justicia de las personas y en especial las que están en esa condición. Por ejemplo, las guías de trato digno, de no re-victimización de víctimas del delito, de eh, información básica de derechos y procedimientos, eh, utilizar un lenguaje sencillo y comprensible y evitar los formalismos innecesarios, entre otros. En cualquier área en la que nos toque trabajar, en especial las áreas de atención al público. Y, el último, por último, el uso de los sistemas informáticos eh, me sirven para no solo la gestión de expedientes y legajos, como saber registrar un movimiento en el Dextra de Civil o eh, crear un legajo si estoy en la Fiscalía Penal, sino también me sirven como eh, comunicación entre sectores a través del correo que está instalado en el sistema LOTUS. Y de este, comunicación, coordinación eh, del flujo de trabajo ya que un expediente fluye entre las distintas oficinas durante su tramitación. Y por último, con respecto a la ciudadanía, permiten este, afianzar la transparencia y la, y la publicidad de la gestión judicial, y, eh, ya que todo queda registrado y cualquier persona puede acceder a la información. Esto es a cualquier área en la que me toque trabajar. ¿sí? Respecto al examen, eh, en la consigna 2, que era sobre una delegación de funciones del juez penal, yo agregaría una, una referencia a los aspectos novedosos de la reforma del Código Procesal Penal. Este, primero, la finalidad de resolución de conflicto, que apunta a orientar el trabajo para, eh, teniendo en cuenta lo que los protagonistas del conflicto esperan del proceso y eh, esto permite eh, brindar alternativas del juicio y optimizar los tiempos de respuesta la incorporación del juicio por jurados populares para juzgar eh, delitos con pena privativa de la libertad superior a los 15 años eh, la organización judicial horizontal se crea el, el colegio de jueces eh, a excepción de los jueces de ejecución que deben ser permanentes y se cambia la figura del juez de la causa por la del juez de la audiencia para garantizar la imparcialidad. la división de funciones se crea lo fijo penal para eh, las funciones administrativas y eh, el colegio de jueces y los jueces de ejecución quedan a cargo de las funciones jurisdiccionales de fondo y principalmente la toma de audiencias. Eh, la audiencia como regla de actuación para resolver cualquier planteo de las partes que amerite debate, eh, el sistema de la oralidad eh, permite que otros principios se afiancen como es el caso de la inmediación, la contribución, la severidad, la publicidad, la no delegación de funciones eh, y esto permite la, que la justicia penal sea más dinámica y más eficiente. Y por último, para ya cumplir, eh, la limitación a la tintarillada que es la actividad procesal defectuosa. Ya eh, se cambia la idea del litigio sobre la forma o indirecto por la del litigio sobre el fondo. La, las partes ya no pueden abusar de la nulidad como herramienta de litigio y ahora deben pensar estratégicamente su caso. Eso es lo que permite una justicia penal eficiente. Muchas gracias. Bueno. Ah, vos,